en la mezclilla hay gamas de colores y deslavados que deben ser tomados en cuenta antes de colocar una pieza sobre otra. Usualmente la mezclilla oscura es mejor para adelgazar la silueta. Cuando se utiliza mezclilla sobre mezclilla, la idea es similar. Tienes que aprender a jugar con el azul que llamará más o menos la atención. Toma nota de las reglas de oro para lucir esta tendencia. Crea texturas. Con deslavados y rasgados, es factible poder jugar con la mezclilla para darle profundidad a tu look y capas de color. Puedes mezclar mezclilla del mismo deslavado, pero observa que sea mezclilla que te pueda dar esa variación en el look. Contraste de color. Esta es la salida fácil. Opta por combinar mezclilla oscura con mezclilla clara. Los contrastes de color ayudarán a que no se sienta el mismo material y así le quitas el reto a la combinación del denim. Busca denim rasgado o con botones. De nuevo, lo más relevante será darle textura a tu look. Si optas por prendas rasgadas y con botones o bolsillos, será más fácil crear variación. Color total. Si tienes problemas con el denim clásico, la otra opción es simplemente optar por mezclilla de color. Así no tendrás tantas complicaciones de si se ve muy pesado un color con el otro. Opta por un monocromático y no errarás, ponte una chaqueta, finalmente, si no quieres que tu look de denim tenga toda la atención, siempre puedes utilizar una prenda encima con más volumen o color para restarle a la mezclilla, y lo que debes evitar al combinar mezclilla, evita a toda costa usar accesorios extra de mezclilla. Nada de relojes o gorras. Cualquier extra de este textil queda prohibido. Si vas a utilizar esta moda, te recomiendo no llevar botas vaqueras ni algún otro detalle de cowboy. Créeme, no quieres verte como una caricatura. Y bien, querido estilócrata, dinos, ¿qué opinas de esta tendencia? Déjanos tu comentario.